En este video vamos a ver algunos efectos MIDI adicionales. El primero va a ser el Random. Y tal como su nombre lo menciona, lo que va a hacer es reproducir las notas de forma aleatoria. interesante, ¿no lo creen? También tenemos otro muy interesante que es el de Velocity. Lo que va a ser Velocity básicamente va a ser este randomizar o reproducir de forma aleatoria las intensidades, es decir, algunas notas van a sonar más débiles que otras que van a sonar más fuertes. Y también tiene sus presets por ejemplo, agrega un poco de Random. Vamos a escuchar esto. Este también tiene algunos presets, por ejemplo este. Y también tenemos por ejemplo el Pitch, que es muy sencillito, este nada más aumenta o disminuye semitonos, cambiamos la nota más baja, el rango de semitonos... Por ejemplo, si yo quisiera que todo se transportara un octavo abajo, lo bajo 12 semitonos. Y como pueden ver, en muy poco tiempo hemos creado unos arpegios bastante interesantes para sus producciones... Podemos cambiar este piano por cualquier otro sintetizador y podemos jugar con todas estas herramientas para crear producciones más creativas y con más elaboración con solamente unos pequeños ajustes. Y ya para finalizar, si quisiéramos por ejemplo ordenar todos estos, porque observen que ya tenemos un montón de plugins MIDI o de efectos MIDI, simplemente voy a seleccionar todos manteniendo presionado Shift, botón derecho y le vamos a poner agrupar. Y lo que va a hacer es crear un rack de efectos MIDI. Entonces en este rack de efectos nos creará una cadena de efectos. Damos doble clic en cada plugin para colapsarlos. Y simplemente tenemos todos estos agrupados. Cuando veamos eh, los videos acerca de los racks, veremos para qué sirven los macros, etc. Ahorita no se preocupen por eso. En la próxima serie de videos vamos a cubrir todo lo que son los racks. Los racks de instrumentos, los racks de efectos, los racks de percusiones y los racks MIDI. Y bueno amigos, con esto hemos terminado la miniserie de efectos MIDI. Espero que esto les sea de mucha ayuda en sus próximas producciones.